Algo ¿Qué? fundamental de el Cervantes, algo que hizo Miguel Cervantes fundamental. ¿Se acuerda a nadie? El Quijote. No te, te lo he dicho tres veces, ¿eh? El aprendizaje y servicio solidario es una combinación original de dos elementos conocidos, el aprendizaje basado en la experiencia y el servicio a la comunidad. La novedad está en la relación entre ambos componentes y no en cada uno de ellos por separado, que son sobradamente conocidos en los ámbitos de la educación formal y la no formal. El punto fuerte de la metodología del aprendizaje servicio está fundamentalmente en que es un aprendizaje por medio de la experiencia en un servicio solidario eh, volcado a la comunidad, lo que permite participar de manera activa como, como ciudadano y aprender valores de convivencia. Me gustó el poder transmitir mis conocimientos a las personas mayores, ya que así también yo podía aprender más. Eh, y me decidió el poder estar en un entorno desconocido, que no he estado nunca, eh, poder reconciliarme con gente más mayor que yo, que tiene más experiencia de la vida que yo. Pues lo que nos llamó la atención era que eran señores más mayores que nosotras y... Y que íbamos a dar clase y que luego vamos a tener un certificado como que llamamos informática básica. Los jóvenes con los que hemos trabajado, muchos de ellos forman parte del programa de cualificación profesional inicial, PCPI. Eh, es lo que antes se, se conocía como garantía social y son programas eh, destinados a jóvenes que no han terminado su proceso formativo de secundaria. Bueno, pues, pues a mí me ha aportado esto. No... En mi experiencia ya casi profesional, porque yo, porque yo ya he dejado ya los estudios y todo, y bueno, el voluntariado este pues, pues me ha servido ya de, de experiencia para, para el futuro al público, por si empiezo a tratar con un adulto y tal. Pues he aportado comunicarme con la gente sin dar sin que me den miedo y todo eso, y pues nada más, enfrenté mi miedo, mi timidez y ya está. Con ofrecerles el certificado lo que conseguimos era que otras motivaciones de ayuda a los demás pudieran salir porque ya tenían cubierto eso de la parte de formación profesional y entonces salían otras motivaciones que realmente estaban en ellos. Ese el título que, que va a decir de mí, pues eh, puede que tú miras un currículum y lo ves pues medio mal, pues dice, desconfían mal, ¿no? ...pero al ver qué experiencia en, en dar clase, el voluntariado... ...pues eso te hace más, no sé, que te ayuda para tu trabajo en el futuro y todo. La manera de, de apuntarse al proyecto de los chavales era de dos formas... ...cuando nosotros lo contábamos en el aula se apuntaban ellos directamente en una lista... ...o también lo que hacíamos era motivar e involucrar a todo el, el personal docente... Haciendo ellos una propuesta sobre qué chicos veían que podía ser interesante que se metieran en el proyecto. Y entonces eran los profesores y la orientadora los que se lo proponían a aquellos que no se habían apuntado. Y de esta manera eh, los profesores se, se vincularon mucho más y, y los chicos lo recibieron además como una, una propuesta de reto personal. El proyecto básicamente eh, trata de la dinamización en nuevas tecnologías para personas adultas y personas mayores llevada a cabo por jóvenes en la que lo que pretendemos es atender a una necesidad real eh, que existe, que ha existido desde siempre, una necesidad de cubrir la brecha digital con todo lo que conlleva en cuanto a a que hace que muchas personas tengan problemas para acceder a un puesto de trabajo, para su vida diaria. ¿No me has dado a <risa> A ver, ¿dónde la habíamos no, espera, dado? Espera, espera, hay que poner ya está ya, está, ya está, ya está. No, ¿qué era, no, este? era esto? Sí. ¿Qué, ¿Qué era esto? Muy bien, ¿no? No, no en internet, ni lo que es un messenger, ni dónde tengo que imprimir, todo eso no lo han enseñado ellas. Yo quería alfabetizarme en internet porque no sabía nada y veía que todo el mundo eh, cogía el ordenador, mis sobrinas, mi hermano, mi cuñada, y yo estaba en nada y eso es lo que quería aprender. Es que todo es un bruto y no entra muy bien. El de eso el tengo que hacer otro. Tiene que otro pero un punto más avanzado para ver si puede ser eficiente porque es que si no... Yo aprendí a escribir con la pizarra y el pizarrino, o sea que esto me tiene que traer igual. En la formación que le hemos dado a estos jóvenes, lo que hemos pretendido es trabajar con ellos contenidos básicos de, de cómo se debe trabajar con una persona mayor, aspectos psicosociales del envejecimiento, de la etapa adulta, también darles herramientas de cómo ser un buen profesor, fue mi primer día de clase, con mucha vergüenza, no sabía más o menos cómo dar las clases y empezar por un sitio y por otro, un poco perdidilla. Bueno, al principio uno piensa que, que de repente ellos van a tener, que no van a poder hacerlo, ¿no? Pero a medida que van entrando los días ya se, se, ve, se les ve más desenvuelto, que nos explican con con más amplitud, con más claridad y para nosotros es muy importante eso, sentir la seguridad y que de que vamos a aprender. ¿Alumnos si lo comprendía. Sí. Había gestos que me has re... o sea, digo, que, que, que yo los he hecho cuando he estado sentado en manda clases. Eh, se han enterado, te agradecen haberles enseñado, Te mm, siente bien. ¿Se bien. Me suelen tratar como un nieto, pero eso ya me lo suponía yo. Se portan muy bien conmigo, me da vergüenza preguntarles. Porque ahora sé cómo tratar a las personas, sé cómo dar clase y sé, que hablar, y sé cómo hablar con respeto, que antes no sabía. Luego a la hora de ver a los profesores, he cambiado mucho. Que al comportarte tú como profesora, ves lo difícil que es ser profesor. Que eso ha sí, sido, yo creo que lo más así, más a destacar que ha cambiado. Eh, sí, nos ha enseñado a, a aprender más de otras personas, de, porque por ser diferentes sitios, culturas, y cada uno piensa de una forma, tiene sus cosas, pero luego al final, sí, es que ellos aprenden de ti, pero tú también aprendes de ella, la verdad. Tú te sientas, yo te digo, la vida, intento hacer esto, tú te levantas y lo explicas. A mí ahí no me pones pega. Tú a mi y yo te digo, toma, esto cómo se hace, y te digo esto, esto, esto, y te levantas las picas tranquilamente. A mí, por lo menos, es que yo tu faceta de niño malo no la conozco. Chicos, la hojita que os he dado antes es para subir nota. Los que tienen 9,5, 9, quien tiene 10, que no la haga, ¿vale? Mm. ¿Está Yo te las otras dos son las mías. ¿Cuántas? No, las otras los dos son las mías. ¿Me Entre todos, busquemos una página de un periódico. De un periódico. ¿Vale? La que vosotros preferáis, la que más os guste, de fútbol, de información, de... Noticias, todo doble, nos ponemos una, una página, como vosotros sabéis. Sobre todo destacar el poder aprender, que la gente eh, tiene muchísimas ganas de aprender, muchísimas ganas de, de salir adelante, eh, que muchos jóvenes están deseando que les des una oportunidad para, para participar en, en su barrio, de relacionarse con gente mayor, de vivir esa experiencia. El correo electrónico es una de las grandes posibilidades de comunicación que nos ofrece Internet. Su uso significa poder enviar y recibir mensajes de manera gratuita. Comprender ya después de todo este tiempo que a pesar de estar en una situación de carencia o de dificultad, a pesar de todo eso siempre está la, la necesidad de, de sentir esa parte de, de ellos que sale cuando están dándose a los demás.